la caída sufrida el día anterior en la que no sufrió ningún tipo de fractura pero sí lo dejó muy adolorido, lo obligó a tomar esta decisión. Dumoulin, que era uno de los favoritos al título, sufrió un corte en su rodilla izquierda debido a la caída en la que se vio envuelto en la etapa 4 y, aunque intentó, no pudo seguir en competencia. El ciclista del equipo Sam Webb deberá enfocarse en su recuperación y ahora será una amenaza para quienes correrán el Tour de Francia, ya que se estima que podrá llegar a correr esa importante competencia.